vamos a darle una oportunidad de pasarnos a este nivel con ella los ojos de oscuridad es lo que tenemos que tal vamos con esto voy a activar ya esto uno dos ¡Uh! Mira el de arriba, le falta la cabeza Le falla la cabeza al de arriba, ¿eh? Le falla la cabeza al de arribota Y con este... Vamos a darle también así Vamos a atacar primero A este con... La rabbit ¿Con Bowser le mato? ¿Con Bowser le mato? No le mato, ¿eh? Con Bowser no le mato. Interesante cuestión. Y con Luigi, si me alejo, igual le mato. A ver... Si... Tío, Luigi... A ver, lo tienes al lado. No le mato. Luigi condenado. Ay. Pues nada, le voy a matar con Bowser. Crítico, vale. Activamos la mirada de acero. Y con Bowser, ¿dónde me puedo proteger para dañar a este? Puedo dañar al de arriba. Va a ser que no. Pero mira. Aquí daña la gobernadora. Me puedo venir para aquí que no me dé el de arriba. Y ya está. Me da igual uno que otro. Perfecto. 164. Me queda muy cerca, ¿eh? Me queda muy cerca... Vamos a activar esto... Para bloquear a este... Que se aguante... Le bloqueamos... Turno del enemigo... Mata... Mira, sin querer... Matamos a un... Ojo de oscuridad... Y el de arriba me puede matar a Luigi... No mola... Que el de arriba... Me mate a nadie... Hmm. Antes de atacar con este... Este no me deja pasar. Claro, ¿cómo me va a dejar pasar? Cago en la mar salada, No le mato con este. A ver. No le mato con Estela... Le puedo matar. Puede... Hay una probabilidad de matarle. Crítico, crítico, crítico. No muere. Ah, qué rabia. Tenía que haber saltado, tío. Y si hago un... Agrupamiento... No llego, ¿no? Que es que es que es que es que mi santa suerte Tengo que matarla Tengo que matarla Y con Luigi pues me vengo por aquí Así que vamos a darle a esto Y listo Vamos allá. Tengo curación del 70%, pero bueno. Joder, me bloquean. Tengo que salvarles, ¿eh? Le omito esto. Con Luigi no me puedo ir por ahí. Tengo que... Que quitármelo de encima a este. No le afecta. Es que se van, se van a mover aquellos, tío. Bah, qué rabia. Tenía que haberme curado incluso. 174, no me lo puedo creer. Que te vas a quedar a un pelo de culo, a 14. A 14, niñato. Me curo. Es que tengo del 70%. Me, me da un poco por saco. Pero es que. Me voy a quedar aquí. No, de hecho, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí... Me voy a quedar aquí... Porque si no... A los tres... No puedo usar a esta... Su madre en bragas... No puedo usar el Spark... Pero bueno... Vamos con Bowser... No, tío. No he tirado fuera. Uf, menos mal. Desde aquí no le llego directamente. Bueno, pues me vengo por aquí. Ah, mato a este. Vale. Es verdad que fui antes con y Estela, pero. ¡Bicho! ¡Bicho! Turno del enemigo le estoy dando, tío, pero ahora no me responde. Tena. Y vengo aquí Y disparo Al último Voy directamente al último, tío ¡Ay, qué rabia, bicho! ¿Y si activo esto, irán a por el ojo de la oscuridad? Yo creo que no. No, no van a por el ojo de la oscuridad. ¡Qué rabia! Nada. Estos mechas no sirven para nada. con este ¿Eh? prueba yeah, yeah. mm, no tengo ningún enemigo más por lo que pueda pasar vamos a activarnos esto yo creo que ya nada ya es un mero trámite, ¿no? efectivamente ya es un mero trámite como destruimos al de adelante, le doy al de atrás. Vamos a darle aquí. Y con este... Aquí. Es que ahora encima no se abren ni portales ni nada. Ah, mira, se abren ahora. Vale. Con este le damos aquí. ¿Podría activarlo? No puedo. Y con este, el último. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Diez minutitos me he tirado en esto. Es un poco mal, la verdad eh, Estela, vente para acá dámelo ya vente para acá, dámelo ya Estelita porque aquí arriba hay muchos eran bastantes bloquecitos aquí ¡Eh! ¡Muévete! Y se va por el que no es. La en la mar. Siempre fallo en estas cosas, tío. Vale, perfecto. Siguiente iremos por el centro. Si hay centro. Hay centro. Y a ver qué nos da el centro. Bueno, nos da rabiz. No es lo que más me interese. Me interesaría el de la izquierda por los puntos de habilidad. Pero bueno.